Sí, la tela la vamos a bajar ahora. Vale, Como Cómo puede salir con eso? La pena, voy a suspense, a la ay, ay, ay, ay, ay, oy, oy, oy. ay, ay, ay! ¡Chao, ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mía! ay, ay, ay, oh, mía! ¡Mira aquí, aquí! ay, por ay, estos ay, por Dios, Pero galas! ¡Qué fatales! ¿eh? Pues mira, mira, mira, mira, mira mira, mira, mira, mira, mira por dónde.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 ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Os quiero! Ha, ha, ha. ¡Asqueiro! quiero. <laughs> mm -hmm. I love you. Mm -hmm. <laughs> Whoop, ¡Hola, moto! ¡Hola, moto! ¡Pin, pin, pin, pin, Hop. <laughs> <laughs> Hop. Hop. Hop. Hello, Motor, Hello, Motor, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> А! А! А!